Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas afines a ella. El día de hoy vamos a analizar cómo convertir la ecuación de Van der Waals en una ecuación de tipo cúbico, ya que es una forma más sencilla para resolver cuando tenemos que hallar un volumen específico. Así que no siendo más, ¡comencemos! antes de comenzar quiero recordar que este video cuenta con el patrocinio de industrias el reflejo limpieza y calidad que brillan una empresa especializada en productos para el aseo tanto para el hogar como para instituciones podemos encontrar algunos de sus productos representativos como son el sellador de pisos en sus diferentes colores y presentaciones también podemos ver el jabón líquido en sus diferentes fragancias y también en sus diferentes presentaciones. No olviden que también los pueden contactar a través de la página web y el teléfono que aparece en pantalla. Ahora sí, continuemos con el tema. Bien, genios. Vamos a recordar la ecuación de Van der Waals. P es igual a RT sobre volumen específico menos B menos A sobre V cuadrado. No olviden que el tar... El término A como el término B son constantes Y es importante tener en cuenta Esta ecuación se aplica cuando la temperatura reducida Es mayor a 1 y menor a 1,25 este es el intervalo en el cual es aplicable la ecuación de Van der Waals Ahora vamos a intentar convertir esta ecuación Una forma tal que nos quede una forma cúbica, para ello aplicaremos un poco de matemáticas básicas y también un poco de álgebra, entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos primeramente, ese término que está restando lo vamos a pasar al otro lado nos quedaría P, menos, pasaría con más, más A sobre V cuadrado ¿y esto a qué va a ser igual? a R por T sobre V menos B Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esto que está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a encerrar esto en paréntesis, quedando v cuadrado, y acá nos quedaría v menos b igual a rt. Quiero que todos esos pasos los vayan tomando allí nota para que no se pierdan a la hora de llegar a la ecuación cúbica, que es bien importante. Vamos a continuar en esta siguiente parte. Ahora tenemos lo siguiente. Vamos a resolver primeramente esta parte para luego efectuar la operación de multiplicación. Vamos a poner un unito acá y vamos a operar de la siguiente forma. Hacemos una carita feliz aquí y nos quedaría lo siguiente. P por V cuadrado nos quedaría P V cuadrado. 1 por A nos daría A y aquí nos quedaría V cuadrado. Todo esto que multiplica... A v menos B igual a RT. Ahora, ¿qué pasa aquí? No olvidemos, primeramente vamos a multiplicar este término con este, y luego con este, y lo mismo pasaría con el A. Primero este término, y luego con este. Esto nos quedaría de la siguiente forma, P por V. Ahí No olviden que como no tengo nada aquí abajo, voy a poner un unito. Entonces, P por V... V cuadrado por V nos quedaría P V al cubo Más por menos daría menos Nos quedaría menos P V cuadrado B. Ahora A por V nos daría Más AB Y más por menos daría Menos AB Y esto igual a RT No olviden que es igual a esto Y V cuadrado por 1 nos quedaría acá todo esto sobre v cuadrado ahora como esto está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar quedaría p v al cubo menos p v cuadrado b más a v menos a igual a rt v cuadrado bien importante aquí tenemos que igualar todo a cero entonces este término lo vamos a pasar para este lado, quedando P, V al cubo, menos P, V cuadrado, B, más A por V, menos AB. Y esto que está sumando, porque es positivo, queda con signo negativo, menos RT, V cuadrado igual a 0. Vamos ahora a organizar esta ecuación para ver cómo nos está quedando. Ahora tenemos que reorganizar esta ecuación de una forma tal que nos quede de la siguiente forma. Recuerden que la ecuación cuadrática sería, en este caso, pero como no es cuadrática, sino cúbica, sería una x cubo más un bx cuadrado más cx más d. En este caso, x se convertiría en el volumen específico. Sería un volumen específico al cubo, al cuadrado y sin ninguna exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar. Primeramente, x al cubo, entonces quedaría p, v al cubo. Ahora, cojamos qué términos son al cuadrado. Tenemos este término y este término. Entonces, vamos a poner acá, menos p, v cuadrado, b, menos rt, v cuadrado. Ahora, ¿qué nos está haciendo falta? Tenemos lo siguiente, ab, sería aquí, más A, volumen específico B, menos A sub B. ¿Y qué podemos ver? Tenemos aquí volumen al cubo y aquí tenemos volumen cuadrado y volumen cuadrado. Volumen específico sin exponente y el término que en este caso sería D. No olviden que todo esto está igualado a cero. Ahora, vamos a utilizar un caso de factorización, en este caso sería factor común esto queda tal cual no cambia quedaría p v al cubo y aquí pues el común sería el volumen específico vamos a poner acá menos volumen específico al cuadrado para que me dé ese término entonces ya tenemos menos por menos daría más quedando p por b menos por menos daría más entonces pues ponemos acá signo positivo y acá nos faltaría solamente el término RT, más, este quedaría AV, menos AB, igual a 0. ¿Y qué podemos ver? Ahora sí, tenemos la forma cúbica. Y aquí ya podríamos resolver todo esto. Este término lo vamos a llamar, en este caso sería el término A, o puede ser una A mayúscula, no importa. Todo esto lo llamaríamos B, esto que está acá, lo podríamos llamar C Y este término, todo esto, sería D Entonces tendríamos los valores que deberíamos encontrar para resolver la ecuación cúbica No olviden que ya hemos visto en el video anterior Cómo resolver el mono específico utilizando un programita de Excel para resolver esto Entonces, de esta manera, aquí hemos encontrado la ecuación cúbica pero también podemos hacer una pequeña modificación. Si queremos que todo quede en términos, esta P la podemos pasar a dividir y nos cambiaría un poquito la ecuación. Pero ya aquí podemos trabajar con esta ecuación para resolver el volumen específico. Pero veamos otra forma como también la podemos plantear. No olviden que ya pueden resolver esta ecuación para encontrar la del volumen específico. Pero vamos a hacer una pequeña modificación. Vamos a dividir todo por la variable p. Entonces vamos a poner acá que vamos a dividir todo por p. ¿Y esto para qué? Para que aquí en vez de que quede p, esto nos daría 1. Entonces nos quedaría pv a la 3 sobre p menos v cuadrado pv sobre p más rt sobre p más a por v sobre p menos AB sobre P y todo esto igual a 0 sobre P, pero nos va a dar 0. Se nos cancelaría lo siguiente, P acá con P acá, esta P con esta P, y ya allí no se podría cambiar, nos quedaría entonces, volumen específico al cubo menos, volumen específico cuadrado, y aquí ya cambiaría, nos quedaría V más RT sobre P, más... AB sobre P, menos AB sobre P, y todo esto igual a cero. O sea que esta sería otra forma de plantear la ecuación cúbica. Pero esta es más aplicable si queremos trabajar con el método de Newton-Raphson. Que es un método para resolver raíces cúbicas. Pero... Para lo que hemos visto, podemos trabajar partiendo de esta ecuación. No olvidemos que esto ya lo hemos definido como A, esto como B, C y D. Y sin ningún problema lo podemos resolver como lo hicimos en el video anterior. Con esto podemos dar por concluido esta siguiente parte en la cual analizamos la ecuación cúbica de Van der Waals. La próxima semana vamos a resolver un problema trabajando con coeficientes variables también